Hola amigos, saludos desde Feng Shian, aquí en Sunny Sunday. Venimos a tomar un café, les presento el lugar. Y bueno, venimos a tomar un poco de café porque el clima está bastante bien. Entonces, vean, esta es de las únicas cafeterías aquí en Feng Shian. Y vean, hace rato vine con unos amigos. Ya. Yeah. Ya, yeah. Man Boobs. Man Boobs. Chicken ah, Man Boobs. es David. Bueno, tal vez voy a editar eso. <laughs> yeah. Hola, qué pedo. Ah. <laughs> oh, maybe I have to editar eso. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> y bueno venimos aquí a tomar un Meiji Café, que es el... Meiji Café es como el café... Bueno, es el café americano. Yeah. Entonces, pues aquí el precio... ¿Cuánto so, fue este café? 10 dólares. O el precio de este... 1,30 yeah Ya, el precio de estos son de 10, 10 yuanes. Y que serían como 1.5 dólares más o menos, a precio de hoy. <laughs> Y bueno, ellos son mis colegas. Y vean, estamos aquí. Aquí es como la zona, el vecindario, digamos, chino. ¿sí, Ese que está allá atrás, el Xichi Huailian. Es donde vamos a comprar los vegetales y cosas así. Y vean, esa es la ¡ah! Ah, dice que tiene un hijito de cuatro años. <risa> la cosa es que ellos siempre vienen aquí, pero este, dice que ayer por primera vez la vieron. Pensó que con su novio. Four years old, ¿eh? entonces no era su novia, era su esposo. Así, ah, los chismes de la. Cafetería de Feng Shian. Y vean, de hecho esta cafetería eh, Bueno, es más bien como Puro pan de dulce y pasteles Y tal Pero está bien Pequeña, pero con lo necesario Vean, les, les muestro Un poco lo que hay Esos son los, los pasteles Y los pueden diseñar también Para el cumpleaños y tal Porque ya de hecho hemos comprado aquí uno Para una ocasión que tuvimos un cumpleaños en la escuela eh, bueno no fue de la escuela pero y vean aquí están los panes, ya todos estos ya probé bastantes, vean ese pan ahí como con oreo se les antoja estos son muy clásicos de shanghai son panecitos y adentro le ponen una salchicha como estos de acá Bien, este es el Tipo pan de sándwich. De hecho aquí lo único malo que no me gusta que tienen es no venden baguettes. Normalmente no sacan esa sillita. Pero ahorita les preguntamos hace rato que se la pueden poner porque hace un poco de... <risa> o sea, está muy bien el clima entonces para tomar un poco el sol. Antes de que se nos venga el frío porque ya en diciembre, bueno, de hecho el próximo mes yo creo que ya se va a empezar a enfriar. Y bueno, comentarles que aquí en, bueno, normalmente la cultura en China pues era mucho de café, perdón, de té, de té, casi siempre es de té. Y tiene una gama muy grande de todo lo que es el té variado y tal. Pero últimamente la nueva generación como que se está yendo mucho por hábitos de café. Entonces a tal grado que por ejemplo empresas como Starbucks ahí en Shanghai, cerca de la... me parece que están cerca de la Fresh Concession, eh, tienen el Starbucks más grande del mundo. Por ahí creo que les puse unos videos eh, de la vez que fuimos hace unos cuantos meses. Y la verdad es el Starbucks está impresionante. No solamente tiene café, pero tiene muchísimas cosas más es restaurante y tienen ahí toda la como que la fábrica y se nota cómo es que lo están haciendo y tal entonces pues ya el digamos la cultura del café como que ya se está impregnando un poco más en la en la cultura china sobre todo en las nuevas generaciones pero pues el café siempre sigue siendo la opción también y bueno nada pues los dejo aquí con el café Saludos uh, desde uh, Feng Shian. Sí, yes, de Feng Shian, ¿está teniendo el café? Y, entonces, fue tu café? Yo solo quería ver. Un cappuccino. Este es el cappuccino. ¿Cuánto costó, ese? ¿Cuánto fue? 15. Este costó 15 yuanes, y el mío que hace los enseñé, 10 yuanes. Y este es el cappuccino, ¿verdad? Este también fue 15, también 15. Bueno, pues, pues nada, saludos y nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao. Adiós, amigos.